tutorial básico RAW de RAPI bueno elegimos una imagen dentro del de explorador de archivos de RAW de RAPI y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de objetivo y la cámara que tenemos seleccionamos la lente en este caso es una TANRON 150-600. Lo siguiente es elegir la gestión de color de la cámara. Para ello, primeramente debes instalar los, el módulo de Adobe para los lentes profiles y para la cámara profil. Eso lo puedes descargar desde Adobe y tienes que descargarte el Adobe DNG Converter for Windows Eso lo ejecutas y de ahí tienes que sacar unas carpetas como estas Camera Profiles y Nets Profiles En este caso vamos a usar la cámara Profiles También podríamos haber usado el Nets Profiles en la, en, la, en, la, en la corrección de la de corrección de lente en esta parte de aquí, el FP de archivo, y en este caso le queríamos también el tarrom. Tarrom Sony 150-600. Básicamente hace la misma corrección. Como veis, prácticamente no ha habido ningún, ningún, ningún cambio. Bueno, sigamos con la gestión de color. Esta la elegimos aquí en, el, en la sección de color. Gestión de color, a medida, y aquí elegimos dentro de Cámara RAW, Cámara Profiles, Cámara, la Sony CSTL, a ah, 99V, no, que es la mía, y tenemos varios tipos de archivos. En este caso voy a utilizar el landscape A ver qué tal va. O el Vivi, también podría usar. Vamos a probar el Vivi. Activamos la curva tonal en DCP. Muy bien. Ponemos al, al 100%. La foto tiene foco. El siguiente paso sería elegir el balance de blancos. Yo normalmente no lo suelo cambiar. y dejo de la cámara, pero puedes probar con AUTO o elegir una temperatura de color que tú creas conveniente esto es en AUTO y este es en cámara como ves en AUTO me da unos tonos más marrones y no me gusta, prefiero la que me ha cogido la cámara lo siguiente sería activar el enfoque o la reducción de ruido Primero, en caso de que tenga. Miramos al 100%. Parece que sí, que tiene un poco de ruido. Está echada a 800 de ISO. Entonces nos vamos a la zona de detalle y abajo de todo encontramos reducción de, video, de ruido. Lo activamos. Damos un valor muy pequeño a luminancia, alrededor de 1. Y el detalle de luminancia también, alrededor de uno. Esto es con reducción de ruido. está procesando. Esto es con reducción de ruido, de ruido y esto es sin reducción de ruido. Ahora vamos a activar el enfoque después de haber hecho la reducción del ruido. Porque el resultado es mejor. 250. El umbral lo establecemos en 250. Con enfoque. Sin enfoque en este caso. Ahora con enfoque. Muy bien. Una vez hecho esto. Vamos a la exposición y le damos un 30% de contraste. 33. Ahora observamos si tenemos la sobreexposición o subexposición. En este caso la toma ha sido bastante bien echada y no tengo ninguna de las dos. Aquí en la curva de tonal elegimos mezclas de saturación y valor y establecemos los valores adecuados para la imagen. También podemos ir jugando con las luces con la curva, curva tonal 2. Hola control Y en este caso le aclaro las sombras Y le oscurezco las luces Ahora podemos darle un poco más de color Nos vamos a avanzado CIE sí, modelo de apariencia de color 2002 Lo activamos y aquí tenemos bastantes cosas donde podemos configurar. Bueno, una básica es la curva de color, la combinancia, jaula de control. Y aquí le damos un poco de menos color a la zona oscura y más color a las zonas claras. Con el modelo de apariencia de color activado, sin el modelo de apariencia de color activado. Hay una dife ligera diferencia. En este caso, la foto ya estaría editada y preparada para su salida, para su salida a imagen. Esto es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente capítulo del programa Raude Rápido. Muchas gracias por su atención. Saludos. Esto es todo.